tenemos la suerte de contar con la presencia de Cristina Polo, que es investigadora de la Universidad de Extremadura, eh, gracias a, a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad. Nos viene a hablar Cristina sobre una comparativa de distintos eh, enfoques para incorporar eh, variables de contexto en la evaluación de la eficiencia. Así que Cristina, muchísimas gracias por haber venido y adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a la Universidad de Elche, al CIO por habernos dado la oportunidad de, de venir a presentar bueno, pues las cosas en las, que, en las que andamos trabajando y gracias también de forma particular a Juan Aparicio porque es un anfitrión excelente. Eh, el trabajo que yo voy a presentar eh, bueno lo hemos titulado evaluación de diferentes metodologías eh, para incluir las variables contextuales en la medición de la eficiencia. Eh, vamos a hacer una primera introducción general a este trabajo, que son lo, a qué denominamos variables exógenas. Luego, a continuación, una introducción general al concepto de eficiencia, las formas de medirla, por si hay alguien que no esté muy familiarizado con, con la terminología. Eh, luego se, se pasará a describir de forma detallada la formulación de cada una de las, de las metodologías que se, van a, que se pretenden comparar. Luego explicaremos el procedimiento que se va a utilizar para esa comparación, que es utilizando un experimento de Monte Carlo, y por último, como siempre, los resultados y las conclusiones de este trabajo. Bueno, eh, la inclusión de estos factores exógenos, de, a lo que llamamos factores exógenos, en la medición de la eficiencia ha sido una cuestión muy relevante, que lleva muchos años tratándose en la literatura, tanto si se utilizan técnicas eh, paramétricas como no paramétricas, modelos estocásticos, modelos determinísticos, siempre ha sido una cuestión muy relevante. Esta, este tipo de factores exógenos, son un tipo de variables que no intervienen en el proceso productivo, pero sí afectan al nivel de producción eh, eh, y en el consumo de recursos. En este trabajo, aunque hay literatura que hace diferencia entre ellas, nosotros vamos a llamar por igual a, a todo este tipo de variables, contextuales, exógenas, aunque ya digo que sí existen trabajos que hacen diferenciación entre ellas bueno existen muchos trabajos que incluyen ya variables exógenas en la medición de la eficiencia eh, tanto en ámbito paramétrico como en ámbito no paramétrico por ejemplo en ámbito paramétrico eh, encontramos modelos estocásticos que su principal limitación es que eh, bueno pues hay que imponer a priori una forma funcional para la producción eso limita el modelo eh, en el ámbito no paramétrico hay modelos de diferentes tipologías, de una etapa de varias etapas dos tres cuatro etapas ¿Cuáles son sus principales limitaciones? Bueno, pues en el de una etapa, que es uno de los más conocidos, el modelo de Banker y Morey, eh, hay que especificar a priori el efecto que tendrán esas variables exógenas sobre la eficiencia y además incluir una variable exógena más en el modelo eh, hace que los índices mejoren independientemente del efecto que tenga esa variable exógena. Los modelos multietápicos, las limitaciones más importantes son, en primer lugar, que obvian el efecto de esas variables exógenas en la primera etapa de cálculo. Eso ya es una limitación muy restrictiva. Y la siguiente es que requieren el cumplimiento de la condición de separabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las variables exógenas están influyendo en la probabilidad de que una unidad sea más o menos eficiente pero no influyen en la forma funcional de la frontera eficiente que se construye y eso es una restricción pues, eh, bastante, bastante, bastante fuerte. ¿Cuál es la contribución de este trabajo? Bueno, pues Se van a evaluar dos modelos, dos técnicas para medir eficiencia que son muy actuales en la literatura. En primer lugar el modelo condicional y a continuación el modelo Stoneth. Eh, ¿de qué forma se van a evaluar? bueno pues mediante un experimento de Montecarlo es una herramienta estadística en la que se van a considerar tres funciones diferentes de producción con diferente número de unidades en la muestra y también diferentes supuestos para rendimientos de escala y para el término de error bueno una revisión muy rápida de qué es la eficiencia es un concepto muy relativo porque trata de comparar eh, la actuación de una unidad con otras que están en condiciones similares Evidentemente una asignación de recursos, o a lo que en la terminología de eficiencia se le llama inputs, es eficiente cuando no existe otra posibilidad de mejorar la salida con esa combinación de, de inputs. Este es el conocido concepto de óptimo de Pareto en la economía. La eficiencia técnica, que es la que se mide en este trabajo, trata de evitar el derroche de recursos y lo puede hacer de dos formas, o bien minimizando esos inputs, esos recursos de los que dispone una unidad o un productor, o maximizando eh, su salida, sus productos a lo largo de la literatura se han desarrollado diferentes técnicas para poder medir la eficiencia, las que más aceptación han tenido son las técnicas de tipo frontera que igualmente se pueden calcular con las dos, se pueden obtener eh, teniendo en cuenta las dos orientaciones que hemos, que hemos mencionado antes y por último bueno pues se propone eh, calcular estas fronteras mediante una isocuanta, estas fronteras lo que hacen es eh, sobreponerse a toda nuestra nube de datos, a, nuestro, a todos nuestros eh, nuestro, nuestra nube de puntos, cayendo en esa frontera las unidades que son eficientes. También se puede aplicar en orientación input o en orientación output. La clasificación de todas las metodologías, pues evidentemente es muy amplia, principalmente en dos grupos, según si se especifica o no la forma funcional que tendrá esa frontera y pueden ser métodos paramétricos o no paramétricos y según si existe en esa forma funcional la ese, eh, el ruido aleatorio en la muestra y estos pueden ser modelos determinísticos en los que no existe ruido aleatorio y modelos estocásticos que sí consideran que además de ineficiencia el productor puede estar afectado por un ruido. Determinado, eh, ruido. Bueno, la combinación de todas estas metodologías eh, da mm, lugar a un abanico muy amplio para poder calcular la eficiencia, que dependerá de las condiciones de cada, de cada producción, elegir una u otra cada una tiene sus ventajas y sus limitaciones, por supuesto. Las más conocidas en cuanto al ámbito paramétrico, pues por ejemplo el mínimos cuadrados ordinarios o el SFA, y en cuanto a los no paramétricos, el DEA, el FDH y las fronteras parciales. Aquí en este estudio, ¿qué se va a considerar? Bueno, pues Dos modelos que son tipo frontera, se van a calcular las eficiencias en orientación al output, a la, max, a la maximización de eh, los productos, y el DEA condicional, que es la primera de las metodologías, es completamente determinístico y no paramétrico, esto quiere decir que no incluye eh, la posibilidad de ruido aleatorio en la muestra, y el stonet que es estocástico y semiparamétrico, esto quiere decir que sí incluye eh, la posibilidad de que exista ruido aleatorio y además es un modelo semiparamétrico que combina las dos vertientes, paramétrica y no paramétrica. Bueno, vamos a profundizar ya en cada una de las metodologías. En primer lugar, el modelo condicional. Este modelo lo desarrollaron los autores de Arayo y Simar en sus trabajos de 2007. Eh, evita esa restrictiva condición de separabilidad de la que hablábamos antes y luego tiene, eh, está dotado de una gran flexibilidad porque los índices están calculados de forma completamente no paramétrica y esto, pues, evidentemente, eh, es una gran ventaja de este, de este modelo. El segundo de los modelos lo desarrollaron los autores Johnson y Kuzmanen, STONEZ es el acrónimo de Stochastic Non-Parametric Envelopment on Set Variables Data. Eh, es estadísticamente consistente, además bajo supuestos menos restrictivos que los otros modelos anteriores, y luego la técnica, como ya hemos dicho, combina el ámbito paramétrico y el no paramétrico, trata de unificar ese camino que siempre ha ido que ha ido siempre por separado. Es muy importante tener en cuenta que en ambas metodologías, tanto la frontera como eh, el efecto de las variables exógenas, se calculan en una única etapa. Así que todos los eh, sesgos que se podían producir en las anteriores eh, técnicas multietápicas quedan, quedan eliminadas con estas dos. Bien, el modelo condicional. Este modelo está basado en una formulación probabilística de la función de producción. Esta función representa la probabilidad de que una unidad que esté operando en unas determinadas condiciones sea dominada por otras que operan en las mismas condiciones exógenas. Sus inputs y sus outputs pueden ser diferentes, pero operan en las mismas condiciones exógenas. Estas variables exógenas pueden afectar a la distribución de los inputs y de los outputs y la descomposición de esa función probabilística da lugar a la función de supervivencia condicionada de los outputs y a la función de distribución acumulada de los inputs. Esta medida de eficiencia condicional se resuelve mediante esta ecuación a la que se le puede incorporar cualquiera de los estimadores no paramétricos conocidos para obtener las diferentes fronteras, pues fronteras completas de FDH y DEA, fronteras parciales o funciones direccionales incluso. Aquí podemos ver una representación un poco muy sencilla de una frontera DEA y de una frontera parcial de orden alfa. Bien, la clave de esta, eh, de esta técnica es la estimación de esa función de supervivencia. ¿Por qué? Pues porque requiere eh, técnicas de suavizado en las variables contextuales y además el cálculo de un parámetro ancho de banda, el parámetro bandwidth, eh, que es determinante para, para, para calcular la frontera. Además, ese parámetro de ancho de banda eh, nos va a dar una idea de la significatividad que puede tener una variable exógena en ese proceso productivo, de si esa variable exógena es significativa en ese proceso o no. En este trabajo, el modelo, bueno, el método que se va a utilizar para el cálculo de esta bandwidth es un modelo propuesto en el trabajo de Badin y sus coautores de 2010 que está basado en un proceso de validación cruzada de mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, pues el modelo condicional, como ya hemos dicho, no requiere el cumplimiento de la condición de separabilidad, que es algo muy muy importante. Está completamente definido de forma no paramétrica y estimado de forma no paramétrica, lo que lo dota de una gran flexibilidad. Además, es posible, de una forma muy sencilla, mediante un ratio entre el índice de eficiencia condicional y el no condicional, ver qué efecto tienen esas variables exógenas en el proceso de producción y eso en la siguiente ponencia de mi compañero José Manuel lo va a explicar de forma más detallada. Porque aquí en este trabajo no, no se ha utilizado. Y, y bueno, la principal ventaja frente a la otra metodología que ahora vamos a detallar es que permite trabajar con varios outputs. La siguiente metodología, eso es, es su principal limitación. Y vamos a ver la continuación. Esta metodología, ya hemos dicho que es una combinación de los modelos paramétricos y de los no paramétricos. La función de producción incluye, además del efecto de las variables exógenas, un término de ineficiencia y un término de ruido aleatorio, algo que en la anterior eh, metodología no se consideraba. Y se divide en dos etapas. La primera etapa es una regresión convexa no paramétrica. En esa regresión se estiman de forma conjunta el efecto de las variables exógenas y la frontera. De esta regresión se van a obtener unos residuos y esos residuos eh, capturan de forma combinada el efecto tanto de ineficiencia como de ruido. Eso lo vamos a utilizar en una segunda etapa para obtener, para eh, diferenciar esa ineficiencia de ese ruido y poder obtener la eficiencia para cada unidad de, nuestro, eh, de nuestra muestra de datos. La primera etapa es una regresión convexa eh, no paramétrica, trata de minimizar la, los errores y bueno pues cómo va construyendo la frontera, pues a través de unos hiperplanos eh, convexos y van dándole la forma eh, particular de una frontera, ahí vemos cómo se van construyendo esos hiperplanos y eh, dan lugar a la frontera, a la frontera eficiente. La segunda etapa, ya hemos dicho que tomamos los residuos que se obtienen de la primera y esos residuos se aplica una técnica paramétrica y aquí viene eh, la combinación de ambos tipos de técnicas se, se utiliza una técnica paramétrica para separar la eh, influencia del ruido y la influencia de la ineficiencia. Aquí vamos a hay varias metodologías posibles, pero aquí se utiliza el método de los momentos. Es un, es un método muy conocido en el mundo paramétrico y utiliza las varianzas, tanto del ruido como de la ineficiencia, para poder eh, separar ambos efectos. Por último, la ineficiencia por unidad se obtiene a través de la formulación de John Drew, que también es una formulación muy conocida en el ámbito paramétrico, para la eficiencia por unidad. La principal limitación, lo que habíamos comentado al principio, es que solamente admite formas funcionales con un único output. Esto es una limitación grande, evidentemente, aunque los, aunque los autores están trabajando en el modelo multi-output y parece ser que lo tienen resuelto ya, aunque en este trabajo, de momento, no lo, tenemos, no lo tenemos incorporado. Bien, pues ¿de qué manera esas dos metodologías, el método condicional y el modelo Stone's, vamos a poder compararlas? Pues mediante una herramienta estadística muy utilizada en la literatura, que es un experimento de Monte Carlo. Un experimento de Monte Carlo es un entorno de simulación que, que, que, que puede controlarse, porque permite generar datos propios de unas determinadas, eh, a partir de unas determinadas distribuciones, y hay mucho soporte en la literatura que da, eh, que da robustez a esta a esta técnica, eh, ya que comparan, ya que mediante este, eh, mediante este elemento estadístico, pues se comparan diferentes técnicas. Unas veces paramétricas con no paramétricas, otras veces modelos multietápicos con modelos de única etapa. Es decir, está, hay mucha literatura que ha utilizado este tipo de, este de elementos. ¿cuáles son las etapas fundamentales? bueno pues primero diseñar el proceso generador de datos que vamos a tener esto en qué consiste pues primero en generar las variables, los inputs las variables exógenas a través de unas distribuciones elegidas hay que generar los términos de ineficiencia que esa será la eficiencia real que nosotros tendremos que, tendremos que intentar alcanzar, obtener y el término de ruido hay que generar los, inputs a partir, eh, perdón, los outputs a partir de la forma funcional estimar la eficiencia con los diferentes modelos y esa eficiencia que se estima con los diferentes modelos se compara con la eficiencia real que nosotros sabemos cuál es su número. Si esa comparativa es muy próxima pues el método funciona bien. Si esa comparativa resulta que sale regular, el, el modelo no, no está funcionando bien, no está estimando bien esa eficiencia. Este proceso en un modelo de Monte Carlo, en un experimento de Monte Carlo, hay que repetirlo un número suficientemente elevado de veces para darle robustez a ese resultado. En este trabajo, ¿qué se va a utilizar? Bueno, pues tres funciones de producción diferentes, una polinómica, una de tipo Cobb-Douglas y una de tipo Translog, con diferentes tamaños de muestras, 50 y 200 unidades y se va a replicar cada experimento 100 veces. Bueno y ahora una vez que tenemos los resultados del experimento de Monte Carlo, ¿qué hacemos con ellos? Hay que evaluarlos de alguna manera, bueno pues los vamos a evaluar con dos estadísticos, en primer lugar con el coeficiente de correlación entre la eficiencia real que es conocida y la eficiencia estimada que devuelve cada uno de los modelos y con un error Absoluto promedio que nos va a dar una idea pues, de si el modelo está ajustando bien o no. Bien, la función polinomial. ¿Por qué hemos elegido la función polinomial? Porque los autores del modelo Stonehenge utilizan este tipo de función para evaluar ese propio modelo. Entonces hemos querido utilizar una función en la que el modelo Stonehenge sabemos que eh, eh, funciona bien. Esta función de producción es muy sencilla y en su término de error incluye el efecto de las variables exógenas, el ruido y la ineficiencia. Eh, considera rendimientos variables a escala y las variables están definidas a partir de esas distribuciones. Esta es una eh, idea de la forma que puede tener esa, esa función de producción. Bien, la función de tipo Cobb-Douglas. Esta función se ha elegido porque los autores de y Simar en su trabajo de 2007 es la que utilizan para evaluar el modelo condicional. Es decir, tenemos una función que evalúa el modelo Stoneth, otra función con la que se evalúa el modelo condicional. Estas dos son las que hemos tenido en cuenta para ello. Esta función considera rendimientos constantes de escala y las variables están definidas según esas distribuciones. Eh, bueno, esa es la forma funcional que tendría, que tendría la... la esta, eh, la matemática elegida por último la función de tipo translog, esta función la hemos elegido porque en el trabajo de José Manuel Cordero que está aquí con nosotros y sus coautores eh, utilizan este tipo de función para evaluar, para comparar hacen una eh, aproximación parecida a la, que, a la que tenemos nosotros ahora en este trabajo para comparar el DEA condicional con otras técnicas de DEA anteriores, otras técnicas de medición de eficiencia que incorporan variables exógenas este tipo de, de función considera rendimientos variables de escala. En su término de ineficiencia están incluidas el efecto de las variables exógenas y las variables están descritas pues, a partir de esas distribuciones aleatorias. Esa sería la forma funcional que tiene. En este caso nos damos cuenta de que existen dos inputs. En los otros casos solamente había un input y un output. Bueno, pues vamos con los resultados. Aquí hay una. en esta tabla se presentan una, unos promedios simplemente de los índices de eficiencia que se han obtenido. Los más altos eh, se obtienen con la función polinómica. Esto puede ser porque la función polinómica es la que tiene una eh, formulación matemática más sencilla y quizás sea la que mejor ajuste ese, ese, ese índice de eficiencia. Pero los importantes son los coeficientes de correlación y los errores que se obtienen entre, entre ambas metodologías. Vamos a ver en primer lugar para la función polinómica. Para la función polinómica vemos que los coeficientes de correlación son bastante altos, es decir, podríamos asumir que cualquiera de los dos modelos es válido para, eh, para evaluar la eficiencia cuando se incorporan variables exógenas. Además, la correlación aumenta conforme aumenta el número de unidades, lo cual es un resultado que es de esperar eh, cuando se hacen este tipo de cálculo. Los errores son relativamente bajos eh, y por lo tanto, bueno, pues hay buen ajuste de ambas metodologías. Esta, ten, esta función, como es muy sencilla, no presenta ninguna característica eh, que podamos destacar. Vamos con la siguiente función, con la tipo Codaglass. En esta función sí que vemos que los coeficientes de correlación son más bajos que con la anterior. ¿Qué sucede aquí? Aunque con, aunque con ambas metodologías son muy parecidos, es decir, que cualquiera de las dos metodologías funcionaría igual con una función de producción de este tipo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que en esta función de producción las variables exógenas no formaban parte ni del término de error ni del término de ineficiencia. Esto quiere decir que la variable exógena forma parte de la propia función de producción y eso eh, hace que esa variable no se considere como exógena como tal, sino que puede ser un input no controlable. Esto puede dar lugar a que eh, el ajuste no sea tan preciso como en otras, eh, como para otras funciones, aunque ya decimos que como los eh, valores de, de los coeficientes de correlación son muy parecidos, pues cualquiera de las dos técnicas podría, podría ser válida. Los errores también son bajos, aunque algo más altos. ¿Por qué? Bueno, también hay que tener en cuenta que eh, que es un escenario, o sea que esta función es completamente no determinista, eh, perdón, determinística. Esta función no considera ruido aleatorio, es decir, toda la desviación a la frontera eficiente es por ineficiencia, no hay ruido. Entonces, evidentemente, el error que se comete a la hora de estimar eficiencia puede que sea algo mayor. Vamos con la última de las, de las funciones, que es la función de tipo translog. Aquí sí hay una ligera diferencia entre el modelo D acondicional y entre el modelo Stones, eh, los coeficientes de correlación para el modelo Stone son mayores, esto puede ser debido a que el modelo Stone ya hemos dicho que es semiparamétrico, es decir, tiene una parte no paramétrica y otra eh, paramétrica. La función de tipo translog está especificada de forma muy detallada, está muy parametrizada, con lo cual el modelo Stone es posible que por eso ofrezca unos resultados de coeficiente de correlación más aproximados eh, o, o mejores que los del DEA condicional, porque la función está muy parametrizada y el modelo STONES ajusta mejor con esa, con esa función. No obstante, el DEA condicional también obtiene buenos resultados el coeficiente de correlación y de nuevo la correlación aumenta con el número de unidades, o sea que los resultados están bien. Eh, tenemos aquí un, un error también bajo y hay una curiosidad. A pesar de que el modelo Stone's, su coeficiente de correlación es mejor que para el DEA condicional, en el DEA condicional tenemos un error más bajo que en el modelo Stone's. Esto lo que quiere decir es que el DEA condicional, a pesar de que esa, ese coeficiente de correlación no, no sea eh, tan alto como es el de estones su error es más bajo y por lo tanto la técnica es igualmente válida, eh, nos no vale para utilizar eh, una metodología u otra. Bueno, ¿qué hemos hecho entonces? Hemos evaluado dos de las metodologías más actuales para incluir variables exógenas en los modelos de eficiencia. Es la primera vez que se realiza esta comparativa en la literatura actual. Nunca antes se habían evaluado estas dos, estas dos técnicas en un mismo trabajo. El modelo Stonet parece que presenta mejores resultados en todos los aspectos. Aunque el DEA condicional también tiene buenos resultados, entonces lo que hay que plantearse ahora es que, claro, el modelo STONEZ, aunque presenta mejores resultados, está limitado a esa restricción de un solo output, mientras que el DEA condicional no tiene ese tipo de, ese, ese tipo de restricción eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno eh, quiere hacer un, un análisis de eficiencia luego además se detectaron algunas eh, en algunas tiradas del experimento de Monte Carlo se detectaron algunas eh, algunos errores, el modelo Stones parecía no converger Bueno, es un modelo que al fin y al cabo su segunda parte es, un, es probabilística y que eh, y bueno pues puede dar lugar a una mayor imprecisión a la hora de, de calcular índices de eficiencia evidentemente los trabajos futuros pasan pues, por mejorar esos códigos de programación con el fin de, de obtener mejores resultados y luego, por supuesto, pues, in intervenir en la forma funcional, es decir, eh, cambiar rendimientos de escala o parámetros, que exista correlación entre los inputs y las variables exógenas, que exista heterocedasticidad en los términos de ruido y de ineficiencia y el principal que es conseguir un escenario multi-output que funcione de forma adecuada para el modelo Stone's. Hasta aquí el trabajo, muchísimas gracias por la atención y si hay alguien que tenga una sugerencia, una pregunta, pues yo encantada de recibirlas. Cristina, ¿alguna bueno. pregunta? Yo sí tengo. Vale. Eh, en este trabajo, ¿por qué no lo comparáis? Bueno, supongo porque lo descartéis directamente por tema de separabilidad, supongo, pero ¿por qué no lo comparáis con, por ejemplo, métodos de dos etapas y Tobi? Bueno, porque, eso... Ver si no funciona el igual de, el sí, la verdad que, que nos lo hemos planteado, pero nosotros tenemos, bueno, existe ya en la literatura trabajos que sí que comparan ya el DEA condicional con otras metodologías anteriores, con modelos multietápicos, con modelos de dos etapas, incluso con Banker y Morey, el, el modelo básico de Banker y Morey. En esos trabajos el que queda mejor es el DEA condicional y por eso nosotros hemos seleccionado este porque ya, efectivamente, porque ya digamos que hemos descartado el resto de modelos. Vale luego en el, en el modelo esto net con z sí ¿Lo puedes poner otra vez sí claro bueno esa tontería pero la regresión esa, esa, esa. Uh -huh. está claro que como no lo resuelven en dos etapas sino en una incorporando la z pues sí. se supone que no requieren esa paralelidad pero realmente eh, queremos comentar de una forma sí. eh, yo lo que veo es que las Z intentan explicar las Y que son las observaciones de los outputs, eh, pero realmente, eh, porque bueno, este modelo, por cierto, no coincide no con el del artículo exactamente, <risa> pero es similar o equivalente. Sí, lo que pasa es que este modelo está en niveles. El ah. del artículo, bueno, hacen la transformación logarítmica, ah, sí, cierto. pero en este, en el, sí, en el trabajo lo hemos aplicado en niveles, uh -huh. Sí, pero al final digamos que tienes la, la, la parte de, de alfa i más beta i, x, y uh -huh. esa es la parte mmm, que habla de la función de producción sí. vale. entonces tú tienes eh, no tienes a las zetas explicándote la función de producción sino uh -huh. directamente las observaciones de los autos uh -huh. entonces sí que entiendo que afecte a la eficiencia uh -huh. porque hacia la eficiencia es una comparación entre lo observado la función de producción, sí. y como afecta al observador está afectando a la eficiencia, uh -huh. pero no afecta directamente a la, a la función de producción eso es una... no sé si, si realmente uh -huh. es separable si se puede decir que, que, o sea, que no requiere uh -huh. separabilidad o sea, uh -huh. es una separabilidad parcial, o no sé cómo se llama pero Sí, en alguna ocasión lo hemos comentado que es una es una restricción importante porque es difícil asumir que no afecten a la que esas variables exógenas no afecten a la producción es obvio que a la eficiencia tienen que afectar porque afectan a, a al espacio de los outputs pero pero sí. es, es difícil pensar que no afecten a a la producción como resulta que funciona mejor que el otro o sea que sí. te igual todo o vas sí. fútbol ganas, te igual que <risa> y bueno sobre, bueno evidentemente el stone, como has dicho varias veces tiene la limitación de un solo output el condicional no Una pregunta ¿Los modelos condicionales asociados a medidas, medidas no radiales esto existe en la literatura o no existe? No, son todos modelos radiales, sí están todos basados en la eficiencia de, de Farrell y en la distancia de Sefar, son todos modelos radiales. Vale, pues ya está, está bien. <risa> Gracias. Sí, ¿Hay alguna pregunta más? Sí, yo me gustaría hacer una pregunta. Sí. Y es si hemos aplicado esta comparativa en caso real. Porque, claro, el hecho de ese modelo es modelo está limitado solamente a un output, yo me imagino que eso limita muchísimo. la de coger una aplicación uh -huh. y realmente ver ahí las diferencias y la bondad de cada modelo. Claro, pues mira, ahora mismo tenemos en marcha un par de, un par de trabajos eh, con diferentes bases de datos. Una lo tenemos una, En una lo tenemos muy fácil, porque es una base de datos de eh, países europeos y bueno pues habla de Producto Interior Bruto, las variables son la, las habituales en, esa, en ese tipo de literatura y en esa tenemos la suerte de que tenemos un único output. Entonces, eh, podemos aplicar el modelo Stoner sin ningún tipo de, de, de restricción. Pero tenemos otra aplicación que es de municipios de, de Cataluña y en, esos en esa base de datos sí que tenemos varios outputs, es decir, uno, las, los municipios vierten muchísima, muchísima producción. Y claro, se nos presenta el problema de. Mmm, hemos, hemos ya hemos hecho el modelo condicional para esa base de datos. porque hemos podido utilizar cinco o seis outputs, los que, los que hemos elegido y los que creemos que son eh, fundamentales para ese estudio pero el modelo STONEZ todavía no lo hemos podido utilizar, porque o construimos un índice que recoja toda la información de esos outputs, con lo cual ese índice, bueno, todos tus outputs tendrían que estar muy correlacionados, porque si no se pierde mucha información, claro. Entonces, o construimos un índice o desarrollamos un modelo STONEZ que, que sea multi-output, aunque eso todavía está sobre la mesa, pero bueno, ahora eh, los autores, los propios autores del modelo STONEZ, en sus trabajos sí que hacen eso, o construyen un índice o bien lo calculan, hacen, hacen cálculos de función de coste, es decir, eh, su output lo ponen, es decir, su input lo ponen como output y los outputs lo los lo ponen como input. Pero bueno, la interpretación no es la misma porque es una, es una función de coste. Entonces nosotros pues sí sí que nos lo estamos planteando porque estamos intentando aplicarlo a, a, a datos empíricos y es una restricción pues muy importante, claro. Cuando tienes tus datos que favorecen a, al modelo STONES porque solo tienes un output, pues muy sencillo, pero si tienes el caso como tenemos nosotros de, de varios outputs, pues el modelo condicional ya lo tenemos y estamos viendo qué posibilidad tenemos para aplicar el, el modelo STONE y poder, y poder compararlo con una aplicación empírica. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.